Hola, estamos aquí en la exposición que es, eh, bueno, en realidad es una exhibición que está haciendo eh, BTS como en conmemoración a como toda esta trayectoria aprovechando también que hay muchas fans y armies internacionales que están acá en Corea Esta exposición se titula Onol, que es como que si la juntáis significa como hoy en realidad todavía no entiendo del todo o sea, cuál es el deep meaning como el, el, el significado pero bueno, yo creo que ahí eh, ya entrando lo voy a ver bien Hay lugares donde no se puede grabar que son muy, muy, muy estrictos pero hay otros lugares donde sí se puede grabar Así que les voy a mostrar esos lugares que sí se pueden grabar Y al final voy a hacer un pequeño review de cómo me pareció esta experiencia Oye, se me ve acá en el ardequín acá Así que eso, nos vemos Fíjate por dónde camináis, aquí se retiran los tickets Una vez que entras acá dentro Primera imagen que vemos que es un LED Solo un nombre acá, pero como estoy rayado con el REM ¡Oh Dios mío! Bueno, ustedes deberían haber visto mi reacción cuando vi esta foto bueno, Es que realmente me fui a la chucha, miren ¡Weón, miren esa foto! ¡Miren! Oh. No soy persona, no soy persona ¿Con, el, con los dos. Oh, conche tu madre. Bueno, está bellísimo. Tómame una con Jungkook, porfa. Ahora entramos a un salón que tiene como Como de premios y tiene como una cosa que dice BTS acá en el centro muy bonita. Y vemos como la foto como de los grandes momentos recibiendo premios de BTS. Vemos que están los Billboard, los melons. Oh, yo estuve en ese melon. Yo ahí grité por primera vez. Oh, God, the first big and forever and ever Best win, Cuando eran chiquititos. Que la gente lo sepa, este es mi disco favorito de BTS. School of Affairs. Oh, y un nuevo es mi segundo disco favorito. Oh, ayuda, ayuda. Aquí podemos ver algunos de los artículos que usaba BTS, como el piano. Como estos pods. Que tienen amplio en su pieza, güey. Ah, qué bello todo. Miren lo que hay acá, la famosa bañera, weón. Qué onda esta exhibición, con un paro cardíaco para todas las armas del mundo, loco. Weón, weón, weón. Realmente este lugar es muy, muy cuático, weón. Cachen. Cuando vean esto, van a quedar, pero crazy, cachen. Weón, miren Oh my gosh Esta sala está muy cuática. Oh my god, es que realmente todo acá es... Estás en todas partes Loco, no puedo explicar lo mágico ¿Qué se siente esto Bueno, aquí hay como una weá, como un teatro gigante Donde se ven BTS en tamaño gigante Weón, qué onda weón En esta sala están escritas todas las lyrics de todas las canciones de 10, O al menos de la gran mayoría, loco No lo puedo creer, weón ¡Ay, oh, qué bacán, qué bacán, qué bacán Esta sala, por favor, loco Miren, ah, no, no lo puedo creer No lo puedo creer Es demasiado acuático Oh my god Ayuda con la sala de hobby Ayuda manden ayuda por favor manden mucho por favor, ayuda. vean esto loco weón no no es que no no no no no no no no no se llama yo me voy yo me voy no yo me voy yo me voy de aquí no no no today no po, demasiado no esto fue demasiado para mí qué increíble poder ver todos los trajes y asociarlo a un mb a Weón, un bueno, realmente muy cuático les voy a mostrar uno a uno los trajes que están acá. Aquí tenemos a Namjoon en No More Dream. En este acá, acá tenemos el traje de Suga en No. Everybody say no. Sí, esto es, es Namjoon en Tang Namja. ¿Quién es? Tienen que cachar que es cierto. Esto es Jungkook en I Need You. Acá tenemos obviamente a BN Run. Aquí tenemos a Jin en Full Tao and en Fire. Este de lo cachan igual. Pista, es Save Me. Jimin en Save Me. Por acá. Pista también. Nepita Blood, Sweat and Tears. Tenemos a Jin. Tenemos a quien? ¿Adivinaron? Jimin en Spring Day. Pongal. Este es obviamente muy obvio. Porque yo creo que era lo único que estaba de este color en ese videoclip. Es Sugar Not Today. Dios, este traje lo pude ver solo por la pantalla y no puedo creer que esté al frente de él ahora John Cook en DNA Aquí tenemos a My Hope, J-Hope y Mike Rock uh, J-Hope de nuevo en Fake Love Miren los detalles, que esto es lo mejor de todo, poder ver como los detalles de los. Bueno, aquí está la escena de la sala en la que estamos Se fijan, ellos se tomaron una foto como con una cosa metálica de fondo Esa sala metálica es esta que está acá al lado Aquí está como la historia de todos los álbumes de BTS yeah. Este es mi disco favorito no sé si se puede, te y allá está mi segundo disco favorito el disco ese ese disco lo quiero y mi primer disco fue este que me lo regalaron ustedes miren Está, está, está, está? Este, pero ¿Este? ¿En rosado? ¿En Damasco? No sé, no recuerdo este, el color Este, este, este este. No, pero ustedes me regalaron el rosado entero ¿Cómo te sentís acá? Ay, ¿por qué me estás grabando nuevamente? ¿Cuál es la, la sensación así, pero como rápido? no, emocionada porque es demasiado rápido O sea, demasiado rápido, demasiado bonito, demasiado todo Perfecto Los escenarios están bacales, lo amo, amo todo esto Vale la pena Ya, acá se puede estampar tu... Como tu cosito con el que viniste Ahí sí Y aquí, ahora con este... Además de ponerle la estampa, puedes dejar una pequeña cartita Y ahí le escribí Por haberme hecho feliz, muchas gracias Así que este mensaje va para BTS acá adentro Hola, ya estamos afuera del recinto Salimos luego de una larga escalera Hasta acá Les cuento que me compré merch, obvio Les voy a mostrar un poquito las fotos. miren Compré esta live foto de Namjoon Compré en Suga esta y esta de acá Compré en Jin esta y esta de acá En Jimin compré esta y esta En B compré esta y esta y esta. En Jungkook, en Jungkook compré esta y esta. Y en J-Hope compré esta y otra, pero se la cambié a la mami, ¿Está ahí. Muy casada. Y se la cambié por esta otra de Jonko, que entonces sí, ahora tengo otra. Sí, eso estuvo muy linda, yo creo que para la gente así que es como fan del debut y todo, va a sentir esta wea así como que su vida pasó como por, una, por un edificio, sí, se fue. Chica, ¿cuál fue la parte que más le gustó de la exhibición? La parte de Omelas, de Spring Day, del video, maravilloso La sala de hobby, la sala de eh, fluorescente, lo dio, pero todo las mejores fotos en ese oh, lugar. Bueno, Te puedo decir una parte que a mí me gustó mucho, que me dio así como escalofrío, lo de Mike drop estaba las sillas y las mesas y los Ay, micrófonos donde sí, comienza el MV de Mic Drop. Era, como estar ahí y era No, y eran las sillas de verdad, weón. Era como, weón. Era del video, pero yo Sí, o sea, era tan escalofriante el tema de que te hacían sentir que tú estabas ahí mismo, que era como, weón, qué wea no, Qué buena, la, esta la otra la parte, la parte de la de buena, muy buena fue cuando ¿cómo? en la misma sala de Mike Drop ponían el video, sí, se veía como que ellos estuvieran sentados. Exactamente, ahí. exactamente. Lo otro también que fue muy bacán, que obviamente nosotros podemos ver los making off de los MB y todo sí, eso, pero hay fotos que son inéditas que son también de las grabaciones. ¿eh? Entonces uno, no sé, pues yo me acordaba de una parte, de, por ejemplo, en el making off cuando estaban atrás en la parte de atrás del, del camión. Ah, ¿eh, Jimmy ahí, ¿eh? con Jonko. Uh -huh. y por ejemplo hay una foto porque eso eh, se mostraba el video pero no se mostró nunca una foto entonces fue como ah esa esa foto fue de ese momento de esa wea entonces Mucha, fue como muy bacán muchas salas que muy no barretón. pudimos grabar sacar fotos sí. se van a quedar acá como oh, memoria una exactamente fotos del show o sea del Jiku show pebías aquí ven aquí esto costó aproximadamente Nada. en plata chilena son 18 mil won cierto 16 mil won 16 mil won eso cuánto es eh, 16, 16, son como 10 mil pesos chilenos son, son casi 16 dólares para 10 mil pesos chilenos Para ver una exhibición de 5 pisos Que se demora alrededor de una hora Y que estás viendo material realmente Exclusive. inédito Que nunca antes había visto Entonces como que realmente eh, Si bien para comprar los tickets Tenías que tener la membresía y todo esto También se abrieron tickets para la venta general Entonces nadie se podía quedar afuera Y obviamente si las chilenas estaban acá en Corea Y si teníamos obviamente yo estoy acá Teníamos que venir Y realmente valió mucho mucho la pena o y sea los muy Pero genial Sí los goods también son muy muy bonitos Había un bolso que estaba agotado pero por lo demás pudimos comprar los pósters Photocards Las Live photos Photo books que Pero no importa Estamos felices igual Sí Igual sigo feliz con mi bolso De Love Yourself Pero quería este también Así que espero poder comprarlo En la segunda parte de la exhibición Así que eso Pues desde aquí Nos despedimos No sé si este video Lo cierra acá Es reportaje De la Michi. O no Pero yo creo que eh, Si cierro el video acá Nos vemos Suscríbase como siempre denle un like Y comenta acá abajo eh, lo que usted quiera porque yo los amo a todos. Ahí está Sailor Especialista y la Pauli que también acaban de llegar. Rápidamente, ¿cómo estuvo todo? Creo que casi muero en la escalera. Lloré. Eso fue lo Lloré. Peor. Son perfectos. Lloré. Oh. La parte de... ¿Ha sido difícil? Ha sido muy difícil. Hay que vivir la wea. Ok, ah, ya. Nos despedimos ahora. Bye, bye. bye.